hola chicos hoy les traigo una nueva serie esta serie va a estar en lo hasta que pizza ser y yo decidamos quién va a hablar esta pequeña serie va a tratar de todo tipo de tops y curiosidades aclaración el nombre no significa nada tan solo es un nombre. y bueno sé que el video fue un poco corto pero es que eso es todo Tampoco me voy a sacar una película de Avatar con este vídeo. En fin. Y eso fue todo por el vídeo de hoy, recuerda que si eres nuevo me gustaría que te suscribieras. Si llegamos a 10 likes, el siguiente vídeo será de Cartoon Nation. Que tengan un fantástico día, noche, o tarde, donde sea que estés. Yo soy Chucho Calderón, y nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto. Solar eclipses yeah.